Primera de Crónicas, capítulo 24: Los hijos de Aarón fueron colocados en divisiones de la siguiente manera. Los hijos de Aarón eran Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. Solo Eleazar e Itamar continuaron como sacerdotes. Con la ayuda de Sadoc, descendiente de Eleazar, y de Itamar, descendiente de Ahimelech, David los colocó en divisiones según sus funciones asignadas. Como los descendientes de Eleazar tenían más jefes que los de Itamar, se dividieron así. Dieciséis jefes de familia de los descendientes de Eleazar y ocho de los descendientes de Itamar. Se dividieron echando suertes, sin preferencia, porque había oficiales del santuario y oficiales de Dios, tanto de los hijos de Eleazar como de los hijos de Itamar. Semaías, hijo de Netanel, un levita, era el secretario. Anotó los nombres y las asignaciones en presencia del rey, de los funcionarios, del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de familia de los sacerdotes y levitas. Una familia de Eleazar y otra de Itamar fueron elegidas por turno. La primera suerte recayó en Joyarib, el segundo a Jenaías, la tercera a Arim, el cuarto a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima por Secanías, la undécima por Eliasib, la duodécima a Hasim, la decimotercera por Upa, la decimocuarta por Geshebeab, la decimoquinta por Bilga, el decimosexto a Immer, el decimoseptimo a Gesir, el décimo octavo a Afises, la decimonovena a Petaías, el vigésimo a Ezequiel, el vigésimo primero a Jaquín, el vigésimo segundo a Gamul, el vigésimo tercero a Delaía, el vigésimo cuarto a Maasías. Este era el orden en que cada grupo debía servir cuando entraba en la casa del Señor. Siguiendo el procedimiento que les había definido su antepasado, Aarón. Según las instrucciones del Señor, el Dios de Israel. Estos fueron el resto de los hijos de Leví, De los hijos de Amram, Shubael. De los hijos de Shubael, Hedeya. Para Rehabía, de sus hijos Isías, el primogénito. De los Isaritas, Shelomot. De los hijos de Sholomot, Jaat. Los hijos de Hebrón, jería el mayor. Amaria, el segundo. Jaasiel, el tercero. Y Jecamán, el cuarto. El hijo de Uziel, Miqueas. De los hijos de Miqueas, Shamir. El hermano de Micaías, Isías. De los hijos de Isías, Zacarías. Los hijos de Merarí. Mali y Musi, el hijo de Jasia Beno, los hijos de Merari, de Jasia Beno, Shoam, Sakur e Ibri, de Mali, Eleazar, que no tuvo hijos, de Sis, el hijo de Sis, Geragmeel, los hijos de Musi, Mali, Eder y Jerimot. Estos eran los hijos de los levitas según sus familias. También echaron suertes de la misma manera que sus parientes, los descendientes de Aarón. Lo hicieron en presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelec y de los jefes de familia de los sacerdotes y de los levitas, tanto de los jefes de familia como de sus hermanos menores.